Señores, hoy vamos a hablar de un tema que, por cierto, está muy en la palestra, ya que a medida de, del tiempo y a medida de que han surgido tantas aplicaciones, tantas plataformas digitales, no hemos, vuelto envu eh, eh, no hemos visto envuelto en hacer algunas cosas para involucrarnos, de saber qué está haciendo fulanita, qué subió fulanita. O sea, hay un vicio fuerte, pero... Para esto, yo no soy la persona experta en hablarlo de una manera así como tan sensata y al punto. Está la licenciada Adriana Joselina Mirabal con nosotros, experta en psicología, la voz de la paz. Ya me bautizaron. Buena, Dile, Néstor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor. Buenas tardes a los asobrosos. ¿Cómo tú estás, Néstor? No, bien, buenas tardes. ¿Cuánto tú debes, Néstor? No hay, mi hija, nada. Una deuda. <risa> <risa> buenas tardes, Osobrosos, ¿cómo está? Para mí un placer compartir los martes no? con ustedes buenas y buenas tardes a la audiencia también que nos escucha y nos ve. Pero muy, sí, es demasiado mira. Fuerte. El tema del abuso o el uso abusivo de la tecnología, traduciéndolo vamos a decir a las redes sociales, es un tema que tiene por donde, mucha arista por donde cortar. Porque ¿Quién no necesita la tecnología para comunicarse? ¿Quién no la necesita para incluso su trabajo? Claro, o sea, sin duda alguna, sin quitarle mérito a la tecnología, porque eh, bien sabemos que hay múltiples beneficios, pero ¿qué pasa cuando el uso ya no es como un medio de comunicación, sino como un fin? Ya es parte de mi vida, ya yo no sé vivir con, sin eso. ¿Verdad? Se dice que el uso abusivo de la tecnología es como una adicción sin sustancias. E interesante. Que es más complicado aún. Exacto. Porque la sustancia tú la ves, la desechas y puedes hasta eliminarla en un momento dado en, en un lugar determinado, pero la tecnología. Como tú sabes algo qué dosis tú estás suministrándote? Exa exacto. Sí. Y es precisamente en esa parte que tenemos que tener ojo. A veces tocamos el teléfono y no nos ha llegado nada. Y tú dices, pero ¿y, y qué esta, pasa? Esa, esa ansiedad ahí Varias veces verifico y no hay ninguna ay, ay, ay, notificación. Ay, Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy en un estado de ansiedad frente al uso de mi teléfono porque lo necesito porque he creado una dependencia con él. ¿Cómo se llama esa adicción a la tecnología cuando hay una ruptura sentimental? Bien, normalmente se llama tecnofilia cuando tenemos una, eh, un amor, de, vamos a decir, excesivo sí. a la tecnología. Es el término que hasta el momento conozco. Pero eh, hay múltiples adicciones sin e sustancias y esta es una. Anda en los medios eh, por WhatsApp un video de la BB que es un sistema donde dan eh, vía web charla y habla sobre las consecu la consecuencias que tienen los niños al exponerse de manera excesiva al uso, pero no solo los niños, también nosotros, porque cuando estamos con el teléfono y de repente no lo usamos, hasta podemos pasar por un síndrome de abstinencia, o sí. sea, es decir, cuando tenemos un estado en el que necesitamos ese teléfono y comienzo con una desesperación, una inquietud, irritabilidad, porque no tengo lo que me proporciona el placer en uh -huh. ese momento que es el uso del teléfono. Adriana, es más difícil controlar eh, la adicción de los de los jóvenes, o sea, que hay una etapa de adolescentes que ya tienen una un estilo un estilo de vida uh -huh. eh, conectado a través del celular. O ¿Sabe qué tan difícil es poder poder eh, quitarle ese, ese, ese ambiente, sabes ese mundo de ellos, que es el celular y la tecnología, eh, para que ellos puedan vivir un poquito la realidad de la vida. Bien, mira, en la adolescencia aún más difícil. ¿Por qué? Porque dime quién no quiere vivir en la última, en la moda. Y el adolescente tiene una postura por, su, por la propia edad de ser parte de la moda, de lo que está en uso. Y eh, parte de lo que recibe en los medios se convierte incluso en su validez como persona, porque cuánto like me dan en una foto, entonces están hablando de lo bella que yo me veo. Uh -huh. Entonces hago una traspolación del valor del like como mi persona. Es un tema delicado que no se puede tocar. A la ligera, porque hablar de una adicción es fuerte y ya cuando se trata de algo que no podemos medir en este caso. ¿Cuándo ustedes saben que una persona tiene una adicción a la tecnología como profesionales en la psicología? Muy buena la pregunta. Todo trastorno es identificado como tal cuando interfiere en el desarrollo normal de las personas, llámese en el hábito social, personal, emocional y espiritual cuando yo como persona me aíslo a pesar de que esté rodeada de gente. Es como que estoy acompañada, pero estoy sola. Estoy sola. Hay algo que me llama mucho la atención y es como ahora estamos más comunicados, pero más desconectados. Uh -huh. O sea, tenemos muchísimos medios, por lo cuales yo puedo hablar contigo, con otra persona en tiempo real o uh, en no en tiempo línea, pero puedo comunicarme, sin embargo, a veces estoy más distraída de lo normal. Mira, no conozco lo que pasa en mi realidad. Entonces, cuando ya interfiere en mi forma de desarrollarme en esas dimensiones que ya he mencionado, entonces ya, ya me estamos frente a un trastorno o frente a una adicción. ¿Y qué sucede con esta adicción? Que va aumentando con el tiempo. Eso quiero saber. O sea, que la preguntar. dosis va aumentando. Es como que yo me embriago con una copita. Y luego ya necesito dos copitas para sentirme mejor, luego la botella, la botella que Néstor estaba la hablando del, nombre del avión. Sí, y luego tengo que aumentar, aumentar, aumentar. Es lo mismo, es lo mismo con el teléfono, lo uso una hora, lo uso dos horas, después tres horas. Y Pero ¿y si completo? hablamos de, de niños? A veces usa el televisor dos veces al día. Y a veces ocho horas consecutivas. Licenciada, ¿qué hay de inapropiado que veo tanto esto en las madres por no hacer corrección a sus hijos en un momento determinado con un mal comportamiento? Es decir, yo veo a mi hijo que se está moviendo mucho, estoy mm. en un lugar público, ay, y que la, salir niñera. De él, vengo, la pap, niñera y le prendo el YouTube. Sí. O sea, ¿cómo podemos evitar y buscar las formas adecuadas para tranquilizar a un niño? que no sea específicamente en base a la tecnología. Mira, interesante, Bella. Eh, yo sé que vivimos una vida muy rápida, que ahora los padres tenemos un reto increíble, sí. porque debemos proporcionarle valor a nuestros hijos, atender a nuestros hijos, debemos proporcionarles seguridad, educación, salud, y eso nos, nos obliga a, a tener trabajar que trabajar, a veces tiempo completo. Entonces, el tiempo con nuestros hijos no es eh, tanto. En este caso no, no medimos lo tanto, sino la calidad, pero la distracción que nos viene trayendo la sociedad hace que nos podamos enfocarnos. ¿Qué sucede? Que la tecnología, una tablet, yo le doy a mi hijo una tablet, le pongo un televisor, le facilito ya un teléfono, estando pequeño, 8 o 9 años. para Está mal, él, me imagino, ¿verdad? Siempre y cuando no se haga con las medidas, ¿verdad? Es correcta, pero lo pone en riesgo, porque incluso está frente a informaciones que tal vez para su edad no puede manejar o no puede comprender. Entonces, ¿qué sucede? Que originalmente yo suplo como padre a través de, esa, de esos medios lo que tal vez debo hacer en persona. Entonces, ahí se complica, Bastante. se complica. Mira. Acorde a lo que mencionabas anteriormente, me pasó algo, en una cena. Habíamos alrededor como de 10 personas y solamente dos personas estábamos socializando, o sea, que estábamos en el momento. Después todo el mundo estaba en el teléfono. Imagínate. Y me pregunta alguien que dónde estaba mi teléfono, que si mi teléfono estaba dañado. Esto indicaba que yo estaba fuera de la onda porque no estaba en el teléfono y estaba conversando con esta persona que estaba a mi lado. Y yo le dije, mi teléfono está en la cartera porque yo no vine a chatear ni vine a usar el Instagram, yo vine a una cena y él en ese momento como que se sorprendió porque es un niño es un adolescente y está hablando con su abuela y él se queda mirándome y me dice wow de verdad déjame felicitarte porque yo no puedo realmente es así mira eh, hay un grupo y todos están en la foto en que los demás vean que lo yo que estoy, estoy comiendo dónde estoy lo que yo estoy haciendo y a veces nos perdemos de vivirlos realmente, o sea, Exacto. de incorporar esa experiencia, pero de una forma significativa, que yo la sienta que la estoy viviendo. Sí. Pero, ¿qué sucede? No podemos quitar que la tecnología es, es importante para desarrollarnos. Claro. ¿Qué debemos nosotros hacer? Un equilibrio, un equilibrio. Incluso hace unos días circulaba un meme donde todo el mundo estaba con el teléfono grabando a una celebridad que llegaba y había una señora disfrutándolo sí. y cualquiera la ve y dice pero ella no tiene el teléfono pero esa experiencia luego de un tiempo prudente estará en ella ella lo va a sentir se va porque a porque lo vivió porque lo vivió no de forma superficial Adriana Aparte de la tecnología de los celulares, hay otras adicciones de tecnología y en esa está la de los videojuegos y la computadora. Que no sea celular. Que no sea celular. Sí, porque eh, celular en, eso, en este caso y es hay niños, medio para uh -huh. colocarlo. Y hay jóvenes que a veces de llevan, o sea, su vida es estar trancado en su cuarto, y mientras yo tenga la computadora para José, lo, los jugadores, eh, esos gamers, de gamer, eh, gamer sí. y esos videojuegos de, de, de computadora o de, o de PlayStation y todo eso, uh -huh. hacen que sea, se pongan tan adictos que, que su único mundo es el de ese cuarto. O sea, no salen, no socializan. Se descuidan o sea, hasta de su higiene personal. Se, se pierden, solamente se quedan ahí. Se pierden de lo que se llama un desarrollo pleno a nivel social. Porque están envueltos en esa realidad y a veces hacen un mundo paralelo. Uh -huh. La realidad de los videojuegos lo traen a, a su sus propias realidad. Pero es interesante que toque ese tema porque cuando el niño, el adolescente está con un videojuego y gana, se descarga en el cerebro dopamina y la dopamina no es más que un neurotransmisor que hace que sintamos placer y es el mismo que se descarga cuando nos damos un trago y es el mismo que se descarga dopamina cuando <risa> se usa sustancias se Su cara te gusta poema? esa palabra honesto? dopamina, como que si, si se siente bien, como dicen las personas afuera, ratata con una nota, no, con la pámpara. Ah, yo la no había, no había Adriana, con eso. la, gracias. Con la gracias. Así es. Terminar diciendo que sin restar la importancia a los beneficios del uso de las redes, debemos utilizarlo, pero vamos a hacerlo con conciencia y de manera racional. Y cuando y eficaz, los padres vean que sus hijos estén eh, presentando han, algún síntoma de llevarlo, abstinencia, de ansiedad, de que no puede vivir de manera normal sin ese medio, entonces llevo, ojo viso. Sí, ya era un profesional. Gracias Adriana, aunque Adriana ahora mismo no está dando con Consulta, pero prontamente lo le estará dando para que usted. Gracias, si pero estamos orientando. Sí, la, ases la asesoría y la orientación buena, en tus es redes bueno. sociales, bueno que las dé para las personas eh, que están ahí con nosotros. Sí, Quiero agradecer es. que ya ya la, el familiar de, del niño ya está ya recogiendo Ya llegaron. Niño, eh, uh -huh. De verdad que para esto sirven los medios de comunicación para ayudar y ya, uh -huh. ya pasaron a recogerlo. Ser me, puente me de, de esto. Y más ¿ves? un niño sumamente. Eh, tan indefenso, sí, ¿verdad? Sí, qué Pro, bueno, eh, qué bueno. Vulnerable a cualquier tipo de situación con tantas cosas que ahora así hay en las es. Calles. Eh, Gracias eh, por, por recibir el llamado y que la persona lo pudieron informar que el niño estaba aquí en Telenor. Quiero el, mandarle ¿no? un saludo a una persona que lo está escribiendo. Dice, eh, hola, muchas felicidades por su programa. Un éxito, Noelia Vargas, con ustedes. Noelia Vargas, un abrazo. Un, un abrazo, eso, un saludo también que nos están mirando. Rosy. Un saludo para ella bueno, que así. está viendo ahí, doctora. Usted Tú me deja siempre como tranquila. Lo Yo <risa> cojo por aquí, por el teléfono. Es así. <risa> señores. <risa> vamos, <risa> a... <risa> vamos al bombe. Cuando retornemos con el bombe tenemos eh, la rifa de la boleta de los gigantes y tenemos un sondeito que Neto fue a la calle. Así que vamos ay, al bombe y cuando ay, regresemos gusta, van gusta, a ver gusta. eso. Bye, bye. <risa> Gracias.